Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el milencéfalo. Será la parte inferior, del tronco encefálico. ¿Dónde lo vamos a localizar en esta imagen? Pues mira, aquí lo tenéis. Es esta parte de aquí. Y aquí la vamos a tener aquí, donde acabo de marcar la estrella. Se va a denominar bulbo raquídeo. Se va a situar por debajo de la protuberancia y se continúa, va a continuarse con la médula espinal. Va a estar compuesta tanto por sustancia blanca como por sustancia gris. ¿De acuerdo? Entonces vamos a eh, ir viendo cada una de estas partes. Bueno, pues en cuanto a la sustancia blanca nos vamos a encontrar eh, con lo que denominamos las pirámides. Las pirámides, que son estas estructuras que veis aquí. Estas son las pirámides. Son dos abultamientos que van a estar en la cara ventral ¿vale? del bulbo. También nos vamos a encontrar lo que se denominan las olivas. Las ponemos aquí de verde. ¿Vale? Estas serían las olivas. Que van a ser proyecciones ovales. Esta en la cara ventral del bulbo raquídeo y lateral a las pirámides, serían estas de aquí. Tendríamos aquí. Bueno, eh, luego nos vamos a encontrar con una red de sustancia, de, bueno, de, de fibras entrelazadas de sustancia gris y blanca, que es lo que vamos a denominar eh, la formación reticular. Esta eh, estructura, eh, bueno, pues es importante. ¿Por qué? Porque en ella nos vamos a encontrar núcleos que van y se relacionan con los centros de control eh, cardíaco, respiratorio y vasomotor. Lo vamos a poner, lo escribimos aquí para que os quede claro, ¿de acuerdo? Están relacionados con los centros de control cardíaco, respiratorio... y vaso ¿Vale? de ahí que eh, el bulbo raquídeo sea tan importante. ¿Por qué? Porque es el que nos mantiene vivos. ¿Qué más podemos eh, comentar del bulbo raquídeo? Bien, pues del bulbo raquídeo. Las, eh, las funciones. Va a tener una serie de funciones, además de las que hemos visto que nos mantiene vivo porque son ahí donde está el centro de control cardíaco, respiratorio y vasomotor. También eh, en, en el bulbo raquídeo se va a controlar lo que es la tos, el vómito, la deglución y por lo tanto... Se va a activar todas las musculaturas que estén relacionadas con la tos, el vómito, la deducción. Y también me va a controlar la regulación de los jugos cásticos. Por último, señalar que... Eh... Bueno, pues eh, eh, a nivel del raquidio van a nacer también los pares craneales, el noveno, décimo, el once y el doce. Pero bueno, esto ya lo estudiaremos cuando veamos, eh, cuando estudiemos eh, el sistema nervioso periférico. Pues nada más, hasta aquí este mini vídeo. Eh... Os animo a que eh, compartáis cualquier duda en clase o bien a través de los foros del, del aula virtual. Nada, hasta el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.